que es este, la OEA y, con la, y gracias a la teoría del desarrollo de Roger, de innovaciones, desarrollo de innovaciones tecnológicas como forma del, del desarrollo o crecimiento económico, empiezan a, en, a crear escuelas, y este, sobre todo escuelas de ciencias de la información. Por eso se llamó Escuela de Ciencia de la Información la nuestra, porque respondía a esa lógica de la OEA de que la información podía reproducir y generar desarrollo independientemente de las condiciones estructurales, macroestructurales y este, las condiciones de producción. Eh, la, la comunicación per se no puede generar desarrollo, necesita toda una adecuación de condiciones estructurales y macroestructurales que son las que realmente van a generar ese desarrollo. Pero esa, esa idea, la idea de que la comunicación de, este, genera desarrollo, fue lo que llevó a, gener, a crear un montón de escuelas de, de ciencia y la información. Hay una escuela de ciencia y la información en Washington, me enteré los otro día. Entonces, yo digo, ¿cómo, eh, cómo este, estas políticas a nivel internacional fueron marcando eh, en los procesos. Yo inicié, este, me, me inscribí en el año 72 y empezamos a cursar, pero el, el plan de estudio no estaba aprobado, entonces cursábamos como condicionales. Recién el plan de estudio se, se este, aprueba en el año 73, más o menos en julio, en, no sé si en julio más o menos. Entonces pasamos, todos los que éramos condicionales pasamos a regulares, más los alumnos nuevos. Eh, realmente el plan de estudio... Eh, yo lo considero este, que fue muy bueno, eh, por ahí este, hay gente que dice que fue enciclopedista pero yo no puedo olvidarme de una materia como un seminario que era estructuras económicas mundiales que contemporáneamente nos ubicaban en la situación del mundo, este, eh, digamos, económicamente y el lugar que tenía Argentina, Latinoamérica, etcétera, ¿no? Y sí, había asignaturas que realmente para mí, eh, es como decimos, nos abrieron la cabeza. Porque uno venía de una secundaria muy este, tranquila, con una vida más o menos este, relajada y de repente empezaba a descubrir cosas que ni siquiera había imaginado. ¿no? Otra, otra asignatura que realmente a mí me fascinaba era la de García Holgado, que es historia contemporánea, realmente era una, una asignatura que, y les digo más, cuando yo tenía una hora sándwich y tenía tiempo, me iba a escuchar las clases de Holgado, de nuevo, de García Holgado, aunque fueran de temáticas que ya habíamos visto, ¿no? Porque realmente era fascinante. Y era todo un mundo fascinante. También, este, Introducción a la Filosofía, con este, Gonzalo Casas. Era, eran personas este, muy capacitadas, con mucho, mucho, este, digamos, para aportar, y con mucha generosidad, ¿no? Este, Fíjense que eh, Gonzalo Casas, no, este, siempre nos juntábamos en el bar Cactus que estaba al lado y nos poníamos a charlar con él, con él ¿no? porque este, él nos contaba sobre distintas cosas, cuáles eran nuestros, nuestros dilemas, nuestros problemas y él nos daba su opinión. Pero no solo respecto de la comunicación, respecto de la vida. Yo rescato mucho también a, al profesor Moragas, eh, Moraña, perdón, que era arquitecto, pero sin embargo daba teoría de la comunicación, un tipo también con Quesada, muy bien. En general todos los profesores eran muy humanos, muy, este, eh, muy generosos en, en su aporte, en su comunicación, etc. ¿no? Eh, y yo creo que esa forma de ser un poco también se transmitió a nosotros, porque además era gente muy humilde, eran, eran unos grandes capos, como digo yo, ¿no? Por ejemplo, Alfredo Paiva, que volvió después, después de la democracia, este, era un hombre que había hecho posgrado en, en la Sorbona, en París 8. Este, y sin embargo nunca nunca decía nada de eso. Como digo, teníamos parte de, de clases en, en este, donde era antes Icana, que después fue en la Facultad de Lenguas, y después teníamos clases acá en las baterías A, que estaban recién inauguradas, si estamos hablando de la prehistoria. Y realmente esa, ese desplazamiento, desde allá hasta acá, nos llevaba un tiempo, pero eso nos permitía confraternizar más con los compañeros, eh, digamos, hacerse... En general la gente era muy amable, muy, este, muy dada, eh, muy solidaria. ¿no? Y eso, y eso este, creo que es un espíritu que marcó a nuestra institución y que actualmente todavía continúa. ¿no? Después, con el golpe militar, cerraron la, la escuela eh, y muchos fuimos, eh, las, las libretas fueron retenidas cuando nos inscribimos y muchos fuimos detenidos. Algunos detenidos este, desaparecidos que pasaron a distintas dependencias y otro que estuvimos un tiempo, yo estuve en el campo de la ribera, pero eh, poco tiempo, estuve un, entre una semana más o menos, una semana diez días. Y la verdad es que no me quiero acordar mucho. Pero digo, este, y sé que me llevaron el 29 de mayo porque la primera pregunta que me hicieron cuando llegué, vos venís acá a celebrar el cordobazo o a celebrar el día del ejército. Tomaron toda la cuadra y entraron, y entraron a mi casa. Y golpearon la puerta y, y nosotros eran las 3 de la mañana, estábamos durmiendo. Yo vivía con mi padre y mi madre, mi madre era da seguía, continúa. Lisiada, mi padre ya, ya lo habían operado y él caminaba, porque en el año 72, el 21 de agosto, un día antes de lo de Trelew, tuvieron un accidente en Catamarca y quedaron los dos lisiados. Resultado, eh, me dice, usted nos va a acompañar, búsquese una manta, en una canasta puse una manta, un, unas galletas, mi madre me decía, ponete galletas, ponete agua, ponete... Y bueno, y ahí pasamos ahí este, en ese en Causados, Después lo llevaron a Augusto Álvarez, eh, que era compañero mío también, y a Mercedes Fajardo Mequi y a Augusto Uto, le decíamos. Y a los tres nos llevaron después a la décima, y ahí en la décima, no, a la mañana, nos vendaron, frente a todos los policías que estaban ahí, vinieron soldados, nos vendaron, y bueno, yo me acuerdo que la miré a Mercedes y le dije, bueno, esta es la última vez que la veo, pasamos los interrogatorios, eh, bueno y realmente nosotros eh, no formamos parte de ningún grupo militar armado, yo estaba militaba en la juventud peronista en la juventud universitaria peronista pero era, imagínense que con el tema de mis padres que estaban este, yo los tenía que cuidar eso marcó mucho la militancia en mí porque yo ya tuve que elegir o militaba o, o la apoyaba a mi hermana que éramos dos nomás acá en Córdoba con el tema de mis padres, yo hablaba siempre en las asambleas y, y bueno y eso también te marca viste sobre todo cuando hay gente que te está marcando de adentro bueno resultado nos dejan en libertad el 4 de junio en, en, estaban construyendo la, la terminal de ómnibus y ahí nos dejan a los tres que nos habían llevado en, allí sin antes este, pre, pre, pre, habernos este, presionado y este, y metido mucho, mucho, eh, digamos, mucho miedo, diciendo que siempre nos iban a vigilar, que, que cuando nos, que nos diéramos vuelta siempre iba a haber uno de ellos que nos iba a estar vigilando, que tengamos mucho cuidado con quien hablamos, bla, bla, bla. O sea, todo ese tipo de cosas que vos estás marcada de por vida, bla, bla, bla. bla, bla. Yo esto estaba expulsado de la universidad por cinco años, pero ahí fueron, fuimos expulsados muchos chicos. Eh, muchos estudiantes, digamos, ¿no? Entre ellos estaba Meki, Augusto, pero también estaba, por ejemplo, Mónica Ambor, estaba Leticia Rayot, o sea, había varios, muchos compañeros. Como resultado de eso, yo seguía expulsada de la universidad. Entonces empecé a hacer una nota de, de pedido de reconsideración. La hice con un abogado, pero el abogado no le no quiso firmar, porque en ese momento todavía estaba levantando mucha gente. Entonces me dijo... Si querés yo te la hago, pero la firmas vos, bueno, dale, total, yo ya estaba ahí, ya estaba jugando. Bueno, me, me la hicieron, después ya me investigó la, el servicio de aeronáutica, que tenía otro sistema de investigar. Ellos fueron al barrio a donde yo vivía y hablaron con los vecinos, con el carnicero, el almacenero, ¿te imaginas? Todos me conocían desde chica, sabían que mis viejos habían tenido ese accidente, que yo le cuidaba a mi mamá, mi hermana también. ¿Qué? Lo único que hicieron era hablar bien de mí, entonces me reincorporaron. ese año 77, que supuestamente yo tenía que empezar a cursar, no pude cursar porque estaba muy mal. Dormía adentro del placard o abajo de la cama, cada vez que paraba un auto yo salía, salía disparada. O sea, estuve muy mal ese año, pero ese año, a final de año, lo conocí, a, es decir, a mediados del 77 lo conocí al que ahora es mi marido, y nos casamos a finales del 77. En el 78 nació mi primer hijo. Todo eso, es decir, todo ese amor de pareja, de familia, de hijo, ¿no? Todo ese amor hizo que todas mis, mis estructuras mentales comenzaran a estabilizarse. Y cuando volví ya estaba el plan 78. O si sea, yo después que ya tuve mi segundo hijo volví, intenté volver para ya terminar las materias. Me quedaban cuatro o cinco materias, más o menos, tal vez. Y bueno, las terminé eh, y después tenía el problema de quién me dirigía la tesis, la monografía final, porque nadie quería dirigir la monografía final de, un, de una persona expulsada, porque todo, todo el mundo tenía miedo. Y lo primero que choqué fue con ciertos prejuicios de los mismos profesores. ¿no? Volví, terminé las, las asignaturas que me faltaban y no tenía director. Entonces hablé con un amigo que era profesor, se llama Rodolfo Belomo, y, y le pedí, le dije, mira, nadie me quiere. Y dije, bueno, yo te dirijo. ¿Y sobre qué vas a trabajar? Bueno, voy a trabajar sobre los valores connotados en los cosméticos femeninos en las revistas. En esa época la industria de revistas era fuerte, ¿no? El gráfico era muy importante. Estamos hablando del 80, 78, 80. Bueno, entonces... Eh, él, me, él me, me apoyó, dice, yo, voy, yo no manejo Peninú, que era George Peninú, básicamente con el que trabajé, pero yo lo voy a estudiar y vamos a trabajar juntos y yo te voy a acompañar. Efectivamente me acompaño y aprobé la monografía final. En la época que nosotros éramos militantes, los militantes eran los mejores alumnos, no eran los alumnos malos. O sea, vos tenías que... Muchos de los compañeros que, que fueron desaparecidos y demás eran alumnos brillantes. O sea, vos tenías que responder con, con tu militancia, con tu, este, digamos, eh, a ver, ¿cómo de decirlo? Éticamente tenías que ser solvente. Solvente académicamente, solvente eh, en cuanto a ideales, solvente en cuanto a, la, a las prácticas. No, podía haber, no, no, no se consideraba bien ser militante y tener prácticas deshonestas, por ejemplo. Entonces eso, eso marcaba una característica del militante. En esa época, piensen ustedes, que era el, el, el, el modelo este, digamos, de la modernidad, donde la ética y los proyectos colectivos eran como centrales. Y, y esa, esa mentalidad marcó también a toda la, la militancia y a todo aquel que, que, que quería colaborar y trabajar en un proyecto colectivo. Cosas que después los idearios fueron cambiando, con la posmodernidad es otro el ideario, es otra la dominante cultural que se establece, ¿no? Pero bueno. Y después, eh, lo, lo hermoso que ocurrió con la vuelta a la democracia fue que volvimos a encontrarnos con los profesores que venían de afuera, como Alfredo Paiva, por ejemplo, que venía de, de Ecuador, con Marita Mata, que venía también de, venían también de Ecuador o de Perú ellos en ese momento. Eh, con el profesor Ortega, con muchos profesores, incluso después vino Smukler, eh, Ana María Netol, eh, muchos profesores que vinieron. Mabel Pichini se quedó en México. Pero muchos profesores que vinieron y, y bueno, fue, fue un, un encuentro muy particular. Yo, por supuesto, a mí me encantaba, pues yo... Sentía que aprendía mucho de ellos. No solo por, la, por su, digamos, caudal académico, sino porque traían toda una visión de, de Latinoamérica eh, que, que, nosotros, que para nosotros había quedado estancada. ¿sí? Porque lo que hizo justamente la dictadura fue destruir todas esas estructuras de pensamiento y con, la, con todo lo que fue el, ex, el exilio de, de esta gente, de repente eh, quedaron digamos, quedamos muy, eh, muy eh, huérfanos académicamente. Y bueno, y ya después con el contacto, yo ahí ya tuve más contacto con Marita, Marita entró en Metodología de la Investigación, que era la cátedra donde yo había, me había escrito por tres años, pasé a ser jefe de Trabajo Práctico Simple, María José también, ahí no fuimos simples, y después en la época de María pasamos a ser... Eh, este, semidedicados Digo la época de María porque fue una gran lucha que llevó al año 86 a que quedaran los alumnos libres. Yo no sé si esto ustedes lo han registrado, pero fue, este, fue terrible porque nosotros sufríamos con los alumnos, porque nadie quería que los alumnos se volvieran a su casa con semejante frustración de que no habían podido estudiar en la, en la escuela. Pero bueno, la medida fue muy dura, pero después este, se pudo, eh, digamos, este, se, pudo, eh, se, se ampliaron los cargos. Yo no recuerdo exactamente cuándo fue, si fue el 89, 88, yo creo que ya debe haber sido época de, este, de que estaba en presidencia Raúl Alfonsín. Y el motivo del conflicto era el presupuesto de educación, en educación. Que yo recuerdo que siempre hubo ese conflicto. Que, hubo, que por presupuesto en educación, desde los años que yo me acuerdo, 80, 90, siempre hubo conflicto. Dejó de existir el conflicto en el 2003 con Kirchner y después con Cristina Kirchner, que aumentaron el Producto Bruto Interno para educación en un 6%, una cosa que no se había dado nunca en, en, en, digamos, en, la, en la historia económica de presupuestaria. Y bueno, este, es importante pensar cuáles fueron los, los objetivos que nos planteamos cuando, eh, digamos, eh, empezamos a conducir la, la escuela en el 2005. Uno de los objetivos que teníamos más importantes era el de ser facultad, que era una promesa que se había hecho en el año 72 cuando... Este, inició la Escuela de Ciencia y la Información dependiendo del rectorado. O sea, se suponía que iba a ser la de, de, depender del, del rectorado iba a ser un, un paso previo al constituirnos como facultad. Con la dictadura pasamos a depender de la facultad de Derecho en una clara intención de, eh, de domesticar o de... Este, sí, sobre todo de... Este, mantener clausurada la escuela. ¿no? Para poder llegar a ese objetivo, que era el de la facultad, lo primero que pensamos fuertemente fue en fortalecer institucionalmente la, la, la Escuela de Ciencia y la Información. ¿Qué quería decir fortalecer institucionalmente? Hacerla crecer en participación, en formación, en investigación, en posgrado, eh, porque eso tenía dos objetivos. La primera, el primer objetivo, eh, que era bien práctico, era generar este, toda una estructura similar a la de una facultad y que cuando llegara el momento de que se pasara a proponer el proyecto de facultad, hubiera ya Secretaría de Ciencia y Técnica, Secretaría de posgrado, Secretaría Académica, o sea, tener toda una serie de eh, eh, son requisitos considerados cumplidos. ¿No? Muchas de las cuestiones que hicimos fue empezar a participar y tratar de incorporarnos a lo que eran los distintos, por ejemplo, el, el Consejo de Extensión de la Universidad, el Consejo Académico de la Universidad, el Consejo de CECIT de la Universidad, para evaluar proyectos que fueran en la en la comisión nosotros teníamos de sociología y antropología, porque no había comunicación, pero sí meter gente para que esa gente pudiera evaluar nuestros proyectos y no que lo evaluara un sociólogo, por ejemplo, u otra persona de psicología o de quienes formaban esas, esas comisiones. Es decir, tratar de incorporar la escuela a la universidad. Nosotros en ese momento nuestro presupuesto estaba dentro de la este, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con lo cual quien disponía del de presupuesto era el decano y el decano asignaba a las escuelas parte de ese presupuesto. Con la venida de la doctora Escoto al decanato, al rectorado, eh, se nos separó el presupuesto. A la Facultad de Derecho a la Escuela de Trabajo Social y a la Escuela de Ciencia y Información. Eso nos permitió a nosotros empezar a manejarnos independientemente y generar nuestros propios recursos. Pero claro, ahí había otro proyecto en realidad, que era que con los dos presupuestos de la escuela formar la Facultad de Ciencias Sociales. Eh, fue muy duro para nosotros, especialmente para mí, sostenerme en la posición de que nosotros queríamos ser Facultad Independiente y Autónoma. Y digo, fue muy duro porque el proyecto de ciencias sociales, incluyendo comunicación, era de la doctora Escoto, nada más ni nada menos, la rectora. El golpe que fuerte que casi fue al final de mi segunda gestión fue cuando, eh, cuando Artes nos pide que saquemos, retiremos el, el, la, el expediente de facultad para que ellos pudieran ser facultad, la facultad de Artes. Y que ellos se comprometían a apoyarnos a nosotros, y también se comprometían los otros, los otros consejeros, a apoyarnos en la siguiente eh, propuesta que iba a volver a reiniciar el expediente. Pero que nosotros lo teníamos que retirar para destrabar que, que Artes saliera. Como, como Artes planteaba una gestión que no era coincidente con la que, con la que tenía el decano, el decano quería que no, no quería que sacáramos de ahí el expediente. Fue una decisión difícil porque el decano se puso en contra de que sacáramos el expediente. Pero en realidad yo tomé la decisión de sacar el expediente para que saliera arte con la confianza de que después nos iban a apoyar a nosotros para que saliera comunicación. Nosotros sabíamos que si entrábamos Ciencias Sociales, Primero, íbamos a perder cualquier posibilidad de manejar presupuesto, porque quienes iban a dominar ahí y quienes iban a tener la mayor este, fuerza iba a hacer trabajo social, que de hecho eso es así. Eh, después está, este, está el CEA, que también es otro centro de poder muy fuerte, no iba a permitir que tuviéramos posgrados propios. Y después iba a estar el IFAP, que es más negociable, porque el IFAP siempre fue mucho más eh, mucho más cercano, son mucho más, más relajados, me parece. Por lo menos yo siempre tenía muy buena relación con el IFAP, muy buena. Y después ya este, digamos, terminó el, terminó el mandato mío y entró Claudia Ardine con, la, con el rectorado de, de Francisco Tamarit, que ya era otra cosa, porque ya el proyecto de Francisco de Pancho no era que nosotros entráramos en, en ciencias sociales, era que nos, nos permitía... Eh, ...trabajar con la autonomía de la, y la, la creación de la Facultad. El, el contexto nacional, como, como dije hace un rato... Este, ...el incremento del, del presupuesto, esto del Producto Bruto Interno... ...del 6% en educación, no es moco y pavo, digamos. O sea, eso se vivió porque... Tenías más lugares en el CONICET para, tus, para, para los de comunicación, nosotros entramos a un montón de gente. Tenías más lugar en, en proyectos y más cantidad de subsidio para el CECIT. Tenía más dinero para todos estos programas de compra de tecnología, para las edificaciones. Para... Es decir, hubo un, un impulso muy fuerte económico este, en, en toda esta cuestión. El, la cuestión, este, y la cuestión política, nosotros apoyamos muchísimo la ley de servicios audiovisuales, se apoyó mucho desde la escuela, de hecho yo participé en algunas reuniones, una de ellas con, con la señora presidenta, con la eh, doctora Fernández de Kirchner, eh, en donde estuvieron todas las facultades y escuelas de la, o sea, toda, la facultad la única que hay es la de La Plata y nosotros, pero todas las escuelas de Comunicación del país. El estudiante cree que esto no... no primero, que esto le corresponde y que no, no sabe por qué está acá. No hace la relación entre lo que son las políticas públicas y el derecho a estudiar. No hace esa relación. Entonces a mí me preocupa mucho que haya esa disociación entre las políticas públicas y la vida cotidiana. La política de educación y el derecho a cursar y la obligación de hacerlo lo mejor posible. Eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque al, al, al haber esta fractura entre lo que es la política pública y la vida cotidiana, se desprecia la política. La política se niega, se hace una desvalorización de la política, cuando en realidad debería valorizarse cada vez que se recibe un doctor acá, en la, en la, en la Escuela de Ciencia y la Información, lo podrá decir Meli, que suele estar ahí, yo digo, esto es logro de la universidad pública. La universidad pública permite, da este espacio y esta oportunidad para que ustedes puedan doctorarse y hacen el esfuerzo. Los doctores, la familia, los tribunales, los directores de las tesis, nosotros como institución es un logro de la universidad pública y eso me parece que hay que remarcarlo siempre porque si no, no se visualiza, se visualiza como un logro personal únicamente y no es un logro personal únicamente, es un logro personal pero además solo se da cuando hay condiciones y oportunidades que lo permiten. Marginación no es solo de la, del área de comunicación. Hay como una triple marginación, desde la perspectiva científica de un paradigma positivista. ¿Qué quiero decir? Que cuando hablamos de ciencia y hablamos fundamentalmente de las ciencias duras, como las ciencias legítimas, y ese fue un paradigma muy fuerte, digamos, que implicó todo un, un marco, todo... Toda una política, incluso, respecto a lo que es la, la, la política de ciencia. ¿no? Entonces, la primera marginación es que las ciencias duras tienen privilegios sobre las ciencias sociales. O sea, la primera marginación, las ciencias sociales son descartables, porque no son comprobables, contrastables empíricamente, supuestamente, porque no tienen el estatus de la física, de la química, o, por ejemplo, de algunas otras disciplinas como la ingeniería, etc. ¿No? que están basadas justamente en la física y la matemática. La primera marginación, las ciencias sociales. La segunda marginación, lo que es comunicación. En una, en una segunda. Y una tercera marginación, marginación, que tenía que ver con prejuicios respecto de lo que era comunicación como formación política. digamos. ¿no? Es decir, esa triple marginación nos marcó durante muchísimos años. Llega un momento en que toda la ciencia, todo el paradigma positivista entra en revisión y comienza a dársele importancia a lo que es el paradigma interpretativo y también un paradigma que algunos, algunos autores llaman dialéctico que en realidad yo trabajo más con el paradigma interpretativo. Entonces esa triple marginidad o marginación fue cambiando a raíz que fueron cambiando estas matrices en concepto de lo que son las ciencias sociales y estas matrices en concepto de lo que son las políticas para la ciencia y las políticas educativas. Eso hace que las, que las, digamos, que las concepciones en ciencias sociales vayan evolucionando y vayan cambiando. La propia realidad hace que vayan cambiando pero no solo la propia realidad de aplicación de la comunicación, sino el propio contexto latinoamericano. Por eso es que el primer, la primera licenciatura nuestra era de ciencia de la información, pero después fue en comunicación, la del 78. ¿sí? Es decir, porque va cambiando también el concepto de comunicación, las teorías que la soportan y las teorías que la apoyan. ¿sí? Entonces, eh, esa, esa, esa evolución que tiene múltiples eh, múltiples este, aspectos eh, bueno fue dando también eh, el, el contexto para ir legalizando y formalizando más la cuestión de la comunicación más fuertemente a lo mejor en México en Colombia en este, que, fueron, que no tuvieron irrupciones institucionales como la nuestra este, resumiendo eh, el propio contexto latinoamericano y este, la propia eh, evolución de las ciencias sociales dentro de ese contexto hicieron que fuera cambiando eh, digamos la misma concepción de lo que es comunicación dentro de eh, las distintas unidades académicas y las teorías también. ¿no? teníamos una formación que unía el contexto con la, con la práctica, pero en todo, como docente, como, como ciudadano, como, como profesional. ¿no? Este, esa, esa, esa forma de neutralizar la teoría y la contextualización es propia del paradigma positivista, donde se conciben a las cosas como separadas de los individuos y, por tanto, factibles de ser eh, eh, analizadas objetivamente y neutralizando la subjetividad del investigador. Esa, esa concepción es la concepción que maneja el marketing. El marketing, digo, a nivel comercial, que después ese mismo mar, ese concepto de marketing se trabaja después también en política. Y obviamente también se trabaja en comunicación que tocará al periodismo, pero también toca a todas las otras áreas de comunicación. ¿no? Porque es una concepción que también es dominante desde una perspectiva de eh, conceptualización de, eh, digamos, la dimensión ideológica. Es de dimensión ideológica, digamos. ¿no? Como por otro lado, enés la idea de, de que todo, todo hecho periodístico debe ser contextualizado que debe tener un seguimiento, pero debe tener un antecedente, ¿no? Y que tiene más que ver con esta cuestión de que hay que interpretar o comprender los hechos y los hechos sociales no, so no están separados de los sujetos. Los sujetos le dan significación a los hechos sociales. A mí me parece que ya se mezclan muchas cosas en eso, porque se mezclan por un lado las concepciones eh, respecto de lo que es periodismo, de cómo debe realizarse a la práctica, con lo que son los usufructos este, personales y los intereses personales. Entonces es como que hay toda una, una, una discusión ahí que, eh, bueno, que es interesante darla. Como, como Yo creo que esas cosas es importante hablarlas porque si no después lo que se tiende a hacer es generalizar y homogeneizar a que todos los periodistas de este medio son estos y todos los periodistas de la televisión son estos y a lo mejor no son todos iguales. El tema de descontextualizar tiene más que ver con esta lógica de educa educativa y esta dimensión ideológica de, que marcó durante mucho tiempo el positivismo. Digamos, ¿no? que, que, a ver... Da, le sirve perfectamente a un interés político, económico, obviamente.